Hola, vamos a ver cómo podemos extraer el sonido, el texto de un vídeo y grabarlo en un fichero de formato SRT. Para ello necesitamos instalar primero un par de aplicaciones. La primera de ellas es subtitle Workshop. Lo podéis encontrar en esta dirección. Es software libre y lo que nos va a permitir es modificar, mejorar el fichero SRT que vamos a tener de forma automatizada. La segunda de ellas es Voice Meter. ¿Eh? Se puede descargar, pues por ejemplo, de esta de esta página y es, es, un, es una aplicación que lo que nos va a permitir es hacer que la salida del reproductor de audio se cortocircuite con la entrada del micrófono para que el ordenador piensa que piense que estamos hablando en este momento en vivo cuando en realidad lo que estamos haciendo es reproducir una grabación. Y por último, el software de reconocimiento de voz es Speech Logger. Es un programa online que podemos utilizar para transformar un audio en un texto de forma automatizada y grabarlo en un formato compatible con los reproductores de vídeo. Bueno, pues en primer lugar, una vez que tenemos todas estas aplicaciones instaladas, pues debemos de configurar la salida de los altavoces para que vayan a, a formar parte de la entrada del micrófono. Bien, pues eh, vamos al controlador de altavoces del ordenador. Este es un Windows 10. Pulsamos sobre dispositivo de reproducción y entonces cuando habéis instalado Voice Meter os han tenido que aparecer en dispositivo de reproducción voice Meter Input y en dispositivo de grabación Voice Meter Output. Tenemos que establecer los dos como dispositivos predeterminados. Escuchar el micrófono. ¿eh? Ahora habéis dejado de escuchar el micrófono un rato porque he establecido el, el VoiceMeter como eh, dispositivo predeterminado y voy a meter input lo marcamos también como dispositivo predeterminado ahora no lo voy a hacer porque si no esta grabación no, no la vais a escuchar bueno aceptamos y ahora sobre eh, tenemos que abrir el vídeo que nosotros queremos reproducir entonces pulsaríamos sobre el vídeo que queremos reproducir para que lo produzca ORC player y a la vez pulsaríamos sobre el micrófono de speech logger. veis, en el momento en el que el audio comienza a salir, aquí empieza a aparecer el, el texto, una vez que ha terminado la reproducción del, del fichero, ¿eh? si por ejemplo pues, eh, bueno, es que si, si ahora le doy como no está conectado a la salida, no va, no va a ocurrir nada, ¿eh? pero será lo mismo que está ocurriendo ahora con mi voz, fijaros que todo lo que hablo se transfiere al programa. Una vez que se ha acabado, volvemos a pulsar sobre el micrófono y se detendrá la grabación. ¿vale? Bien. Esto funciona bastante bien y ahora lo que tenemos que hacer, pero el único defecto que tiene es que pone frases demasiado largas. Entonces lo que tenemos que hacer es ahora guardar estos textos de los subtítulos en el formato adecuado pues bueno tenemos que decir exportar a subtítulos en formato srt vale, exportamos y entonces esto lo guardamos en la carpeta que queramos vale. yo ya tengo hecho esto y lo que vamos a hacer ahora es pasar directamente a subtitle workshop ¿Vale? Y entonces abrimos, cargamos uno de estos subtítulos en formato SRT que ya teníamos eh, grabados. Pues por ejemplo, vamos a cargar calc avanzado 4. ¿Vale? Abrimos y en ese momento fijaros que se empieza a reproducir automáticamente cada una de las filas. ¿eh? Habrá filas pues, que serán más o menos largas, otras más cortas algún error se habrá colado por ahí bueno este realmente ha quedado bastante bien Va a cargar otro a ver si está peor pues no estos están quedando bastante bien cargar este otro bueno fijaros eh, en primer lugar eh, Lola se nos lo ha se nos lo ha comido ¿vale? una primer de o sea hay dos problemas el primero es que quizás las líneas sean demasiado largas estas podrían ser utilizables eh, lo ideal, ideal, sería 80 caracteres por, por línea. Pero en algunos casos, a veces, pues bueno, aquí habré hablado yo de forma muy pausada y él habrá sabido cortar las, las líneas. Pero en algunos casos, pues nos pueden salir párrafos de 30 segundos, de 40 segundos, pues es, evidentemente hay que cortar eso. ¿eh? Lo idóneo sería un máximo de 80 caracteres por, por línea. Entonces estas líneas de 123 caracteres. Les tendría que partir por la mitad un primer defecto es que no hemos pulsado exactamente a la vez el reproductor del vlc player para reproducir el vídeo y el micrófono del speech logger para empezar a grabar ¿eh? lo normal es que hayamos pulsado primero el reproductor y luego el micrófono entonces haya un retraso en todos los subtítulos pues lo que tenemos que hacer es buscar primero dónde está ese punto e intentar corregir ¿vale? pulso play y aquí encuentro donde empieza la palabra hola ¿eh? que por cierto se lo ha olvidado entonces si se lo ha olvidado simplemente entro aquí hola ¿eh? corregimos el texto como, como queramos ¿vale? está un poco antes ahí empezaría el hola o sea, Lola empezaría en 990 milisegundos. Y eh, estoy en la posición donde entra la frase en pantalla, es 4,24 segundos. Entonces tengo que retrasar toda la grabación 3,25 segundos. ¿Cómo hago esto? Edición, tiempos, aplicar demora... Y ahora podemos aplicar una demora negativa o positiva a todos los subtítulos en su conjunto. ¿Vale? Pues si en este caso hemos dicho que tengo que aplicar una demora negativa de 3.250. ¿eh? Fijaros ahora que todos los subtítulos han cambiado de posición. Y ahora el, la primera palabra nos va a aparecer en el segundo 1. ¿Vale? Vuelvo hacia atrás. Entonces, vamos a la segunda línea y cuando escuchamos, para crear un gráfico de la forma más sencilla, seleccionar, bueno, este sería probablemente el mejor lugar donde partir la, la frase. Entonces, en el momento que oímos seleccionar, damos a la pausa y nos fijamos en el tiempo. está ha ocurrido en el segundo 10.378. Pues bueno, seleccionar la parte de frase que no queremos pulsamos control x para cortarla modificamos el tiempo aquí 10 387 y pulsamos enter no se os olvide vale ha quedado modificado ahora pulsamos la tecla insertar y nos aparece una línea en blanco ¿eh? la tecla insert del teclado ¿eh? Ins. y ahora con control v pegamos el resto de la frase y de esta forma hemos dividido la frase en dos trozos vale. la segunda división él ha puesto automáticamente bien el principio de la frase pero no ha puesto bien el final de la frase entonces tenemos que corregirla pues en vez de 11 es 14667 vale. Seguimos escuchando. A ver si el inicio de la siguiente frase es correcto. Vale, pues bueno, en vez de decir continuación, decía y A, continuación. ¿vale? Y seguiremos la frase. Vale. Desde el menú insertar, coma, utilizar la opción gráfico. Este es más o menos la mitad de la frase. Cortamos por aquí. Cambiamos el tiempo. Pulsamos insertar. E insertamos el nuevo trozo. Bien, pues de esta forma es como, fijaros, podemos ir corrigiendo y mejorando este fichero de subtítulos. Una vez que esté corregido, archivo, guardar. Y automáticamente esta, estas modificaciones quedarán corregidas. De tal manera que si ahora venimos a donde tenemos los, los vídeos, estamos por ejemplo corrigiendo el avanzado 7, pues fijaros cómo ahora ya está correctamente sincronizado. Espero que os haya sido de utilidad.